Muy buenas gente, soy Jose Ultime y bueno, vamos a hacer una nueva grabación por donde nos quedamos, por la parte 2 de Goku Odia a los Dioses, en video de YouTube, un youtube hispano hecho por Illuminato, así que sin más, veámoslo, vamos a reaccionar ahora y al que nos, si nos has casado tanta gracia, sea muy bizarro o qué pasa. Hace mucho tiempo que no lo lañemos ¡Aaah! Oh, espero que se encuere bien ¡Aaah! Ya ca-quense Me copió la frase ¡Chesh! ¡Chenos! <tose> <tose> ¿Qué lo trae por aquí el día de hoy? Ay, sí! Vine a darles <tose> <tose> y va- <la cabeza. tose> no sé Ni es cierto <tose> <tose> <tose> <tose> Vine a darles por el or- <tose> Porque di que el porno es divertido. ¿Qué dicen si luego hacemos un torneo homosexual? ¿Habla en serio? Creo que eso sería una pendeja. ¿Quién es este? Trolazo. ¡Cállate! ¿Eso qué te es? no? un No es como cualquier pendejo que le puedes hablar como si nada. ¡Ay, pedo. ¿Ya lo escucharon? Habla como idiota. <risa> Condenatosi. Vaya, ¿esta es la carta de Seno Osama? Oh. <risa> <¿También? risa> <¿También? risa> <¿También? ¿También? risa> Me miran como unos trolazos ah, Si no me equivoco, usted debe ser Okaku Ni que fuera virgen Ay, <risas> usted me entiende, ¿verdad? Cállate, soquete Bien, permítanme guiarlos ahí, ahí. <risas> Esa persona se ve muy maricona con tan solo caminar ¡No! Pues por supuesto, Goku. El gran cerdote es considerado uno de los más putos del universo. ¿Qué? ¡Increíble! Shhh. Baja el volumen. ¡Eh! ¿Qué? Sí. Sí. No. Cállate, soquete. Sí. ¡Sh! ¡Sh! El... ¿Qué? ¡Sh! ¡Sh! ¡Sh! te qué <risa> Lo, lo he traído Goku, se bienvenido <risa> Hola, cara de bola oh. ah, eh, Digo, muy buenas tardas. ¿Y qué <risa> es lo que quieres que haga? <risa> ¿Y? Yo he querido un amante, ¿sí? <risa> Dime, ¿quieres ser mi amante? Eh... ¿Eh? ¿Qué? No, no, si fuera no. tu amante, ¿qué tendría que hacer? La... <risa> pues fumar. Ah, eso. Fumar me pito. Ah, perdón. Lo que pasa es que solo los. Bueno, hola gente, soy yo. Eh, ok yo me quedé una parte en este video, pero justo se había cortado la luz y después un, ola, una ola de calor que no no tenía ganas de grabar y bueno ahora por lo menos mejoró un poco el tiempo y bueno. ¿Pasó cuando? ¿Unos dos tres días pasó? Bueno, ahora voy a, a reaccionar la parte donde me quedé, a ver. José, bienvenido! ¡Hola, cara de bola! Digo oh. uh, eh, Digo, muy buenas tardes. ¿Y sí, qué sí, es lo sí. que quieres ah, que haga? Que... ¿Eh? Yo he querido una madre, ¿sí? No. Dime, ¿quieres ser mi amante. Si fuera tu amante, ¿qué tendría que hacer? Ah, pues fumar. Ah, eso. Fumar, me pito. ¡Ah! ¡Perdón! Lo que pasa es que solo los vagos muy grosos fuman. ¡Deja de burrarte! ¿Cómo quieres que te llames un Goku? Puedes decirme el pene de Pepina. ¿Quién? ¿Y cómo me llamarás a mí? No. Serás el senos pequeños. Senos pequeños está bonito. Hagamos la señal de la promesa, ¿sí? ¿Qué señal? <risa> <¡Noooo>! Chócalas. <risa> <risa> ya vámonos a la mierda. Ya, tú. Sí, ya vámonos. <risa> Okay. ¿Creen que sea correcto usar el pac en pleno 2018? 2018? ¡Claro que no está bien! <risas> Ay, todo genial este video Ok gente Esto ha sido la, la acción de hoy, está muy bueno el video de Luminatus Y después ya vamos a reaccionar a la parte 3 que es la última de Dragon Ball tal, ¿no? Y ok gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado, te haya un poco. Dale like, compartido suscribirte para más reacciones como este. Y bueno, nos vemos, soy yo y bye.